hola amigos del pescador bueno, de a poquito se aproxima la temporada de pejerrey y hay que adelantarnos y ya ir comprando algunos accesorios como le vamos a mostrar ahora, por ejemplo, tenemos algo básico no sé, dos bolsitos por ejemplo este es un bolsito de pejerrey tiene bolsillos en los costados como para poder poner las líneas en vertical y que las, la boya sufra menos bastante espacio dentro del bolso como para poner pilas, alguna cajita eh, más líneas eh, diferentes tipos de accesorios que nos pueden llenar para la comodidad. O Este es un modelo exclusivamente de pejerrey y después tenemos un modelito más de variada, moderno como este. Eh, también tiene unos bolsillos en los costados, pero está más que nada para, para una pesca vallar en general. También lo usan para para, para, para, para el pejerrey o para llevar señuelos Un bolsito completo. Tienen bolsillos en los costados, bolsillos al frente o para poner accesorios más chicos. O está sea, muy bueno. Los cierres son reforzados, las posturas también son reforzadas, la verdad que está muy bueno y un precio súper accesible, no, no, no sé no qué, adeléntense a la temporada, aprovechen los precios un poquito más baratos eh, y después como verán algo de líneas, algo de anzuelitos, anzuelitos para pejerrey, de la marca Sasame, Gamakatsu, Musta, del clásico Mustard, la marca Katashi. Y tenemos algunas marcas más que acá nos estamos mostrando, pero hay más variedad de, de anzuelos y de formas también, porque en la marca Sosame hay varios tipos de anzuelitos de Pejerrey y es lo mismo que en la, en la marca Monster. Y algunas niñitas, alguna boya para aquel que quiera algo armado, para aquel que quiere sentarse, armar, eh, todos los accesorios para Pejerrey eh, nylon, boya soy yo, perlita, para hacer un corredizo, lo que necesiten. Así que bueno, como les recomiendo adelante C Prepárense para la temporada, esperemos que sea una temporada buena, así que lo esperamos.